Hey, ¿qué tal, caro parceros, caro mamacitas del mundo y del universo? Quiero contarles que como siempre tenemos grandes artistas invitados talentosos, polifacéticos, y hoy es el turno para un bro que realmente nos ha sorprendido en muchas facetas del entretenimiento. Este señor viene con mucho power y él es Marco. Hermano, bienvenido. Hey, hermano, ¿cómo andas? Gracias, gracias por la invitación, brother. No, hermano, bien, bien. ¿Dónde andas? y qué parte del mundo estás en estos momentos? Eh, estoy en Miami, yo vivo en Miami, en mi casa. Ah. Miami, qué rico Miami, está haciendo solecito, ¿cómo, cómo es? Ahorita ahí? está frío, estamos en la época del año que está frío, frío, hace un sol que si lo ves en video, lo ves en foto, dices, el calor de esto increíble, pero es un sol con un frío impresionante. Ok, como como para roncharse. Sí, hermano, no, como para ir a la playa, pero arropado, ¿me entiendes? <risa> Bro, qué rico tenerte aquí antes de hablar de no, todo sí. lo que estás haciendo, de ese proyecto de... Eh, de televisión, cinematográfico. Eh, vamos a hablar un poquito de los inicios de Marco. ¿En qué momento Marco empieza a ser influenciador? Eh, eh, empieza todo el sueño en Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo son esas influencias? Sé que tenías otro otra otra percepción antes de todo el tema de ser influenciador. Cuenta un poquito de eso. Hermano, estaba en el teatro, haciendo teatro, eso es mi pasión, eso es lo que a mí me mueve. El teatro, eh, escribir obras teatrales de comedia, dirigirlas, actuar dentro del teatro, eso era lo mío, ahí estaba. Yo brinco a las redes sociales porque eh, las obras, gracias a Dios, nos iban muy bien, pero queríamos que la gente siempre fuese y, y no, no solamente queríamos el boca a boca para que llegara más gente, como es lo normal de un teatro, que siempre es el boca a boca. Empezamos a, a grabar pequeños clips, en ese momento era solo 15 segundos de, de lo que hacíamos en el teatro con la única intención que la gente se eh, acudiera a la sala, más nada. Y un 15 después un minuto, todo siempre orientado en llenar las salas de teatro. Pero la vuelta se nos fue al revés. Como, como las, la, las obras de teatro nos iba tan bien, full siempre de jueves a domingo en la sala, eh, los clips los pusimos en redes y resulta que es que era el, el, la interacción que teníamos en el teatro, lo que el texto, el guión, era lo que era viral pero era viral hasta el punto de que el teatro lo permitía. Cuando oh, wow. lo pusimos, los clips se fueron virales y de ahí, bueno, hasta la, la historia que se cuenta hoy. Hasta hoy empezó eso. Bueno, qué chévere, qué chévere porque pudiste mezclar las dos cosas y qué chévere porque pudiste hacer como, como todo ese tema teatral, definirlo en tus videos y en los sketches y todo eso. Y, y, y creo que, que, que es una bendición. Te hemos visto... Totalmente. Te hemos visto como influenciador, lo que estás hablando del, del teatro, hemos visto por ahí cosas de música, eh, eh, eh, hemos visto que eres un influenciador 360, por decirlo, ¿sí o no? Eh, bueno, he tenido, tengo la oportunidad de, de, de jugar muchos renglones dentro del oficio, porque como tengo un equipo maravilloso, entonces siempre que tienes un equipo que te apoya, puedes como medio jugar para varias cosas, dirigir, actuar, producir, eso quiere decir, que, que ¿cuál es la favorita? ¿Actuar, cantar, producir? O sea, la, la, la, la, el, el, el hacer stand-up comedy, el, el, la expresión de la comedia en tarima, esa para mí no le gana nada en el mundo. Esa es, esa es mi pasión como tal. Ok, ok, ok. Hay algo que se llama Martes, ¿martes de qué? Se llama Martes de Bendecida. Es un formato que tenemos que se hizo bastante viral en las redes sociales. Eh, y lo, tra lo, lo transformamos a película es, un, es, un, es una comedia, una parodia que hacemos una mujer que vive de los sugar daddy que en un principio en redes sociales es una mujer que quiso oficializar el término de bendecidas y afortunadas para que no fuesen vistas de otra manera eh, ha sido una comedia en la cual ella está luchando por los derechos de las mujeres bendecidas y afortunadas eh, ella dice que son una empresa de entretenimiento al sexagenario pudiente que prestan un servicio a, y, y llama a sus amigas a las socias comerciales. Eh, el formato se hizo muy viral y decidimos llevarlo a una película, pero contando una historia desde cero, para el que nos conoce y el que no. Que no tienes que haberte cruzado con, conmigo en algún momento para entender esta película desde cero. Marta me decía, yo totalmente caracterizado a mujer, pero al 100%. Un reto actoral no es parodia, es una actuación. Cuando tú entras, obviamente tú sabes que es un hombre el que está ahí tras fondo, Pero ves una mujer actuando al 100%. Una mujer tiene todos los lujos, vive en Miami, tiene un sugar daddy que pone todo. Tiene todo lo que materialmente se puede creer que es lo que una mujer soñará tener, pero a su vez no tiene nada, porque ella carece por dentro, ella carece de, de humanidad, de actos de bondad, eh, de calidad humana ella eh, trata muy mal a su mamá, no le presta atención a su hijo, a la gente que lo rodea. Y la, el, en la película da un giro 360 de un segundo a otro porque le pasa un hechizo, que es parte de la película, y amanece un día en la pobreza total, lo que tanto ella odia. Wow. En otro cuerpo y con otra familia, otra realidad y otra vida. Y la única manera en el hechizo de ella salir de ahí es actuar con actos de bondad de corazón, lo que ella jamás ha sido. Entonces, una comedia para morir de la risa, imaginarse esta tipa toda en ah, opulencia y caer en la pobreza de un, de un segundo a otro. Y tiene un mensaje muy grande que, que está dentro de la película, que es justamente cuando ella tiene que cambiar de corazón para recuperar la vida que tenía. Como quien dice, no se la pueden perder. Como quien dice, está buenísima. Y Marco nos dijo, faltó decirnos que las cámaras fueron en cenital, contra cenital, ¿no? Y eso estuvo ahí, qué chévere, esa pasión que tienes. Pero, ¿qué opina Marco de las bendecidas y afortunadas? De las que siempre están buscando su guardadí. No, yo opino que, que cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando sea feliz y no le haga daño a más nadie en el mundo. Yo pienso, eso es lo que pienso yo, yo sencillamente hago una parodia, ¿no? Yo paro, como cualquiera, cuando hacemos una comedia de la infidelidad o alguien que hace una comedia un borracho, yo sencillamente estoy haciendo una parodia. Yo pienso que está bien, si, si bueno, que si, si tiene ese cuerpo y el cuerpo da y, oye, mira, y, y ella merece, o sea, bueno, a lo mejor no, no quiere el iPhone, es entendible, pero el iPhone 8 se está pegando mucho. No, no. <ríe> que tú quieras el iPhone 12, ¿me entiendes? Oye, mira... Echarle agua al chapú para rendirlo no está fácil. Por eso no juzgo a nadie. Claro, claro, claro. Picar la pasta de dientes por la mitad, todo este tipo de factores a lo mejor te lleven a... Se a respeta, Dios, Dios, Dios. ¿sí? Papi, una pregunta. ¿has sido su Gardari tú? ¿Alguna vez que lo no, has chuchado? No, bien. no llego, no llego monetariamente. No llego, no llego ni queriendo. A lo mejor por la cara puedo caer en su Gardari, pero no. por Lo arrugado que estoy de tanto que, que me trasnocho trabajando, pero no he podido. A ah, lo sueños sueño, sueño, sueño. ¿Sabes qué, brother? Sí, sí, ojalá yo pueda tener la oportunidad económica en un futuro este cuando mi esposa me vote, que no debe tardar mucho. No debe tardar mucho. Claro, no no sé, oye, no, tener, tener la posibilidad económica de, oye, de, de sentirme joven de nuevo, ¿vale? Porque mira, ahorita porque, ja bueno, sí, chévere, estamos jóvenes y bueno, este, bueno, se pueden dar las cosas sin necesidad de, de una presión monetaria, pero, pero, pero después no se años. sabe, después no se sabe, no se sabe, yo creo con cinco babies ahí que se vaya preparando esa mujer que está ahí detrás de cámaras, pero papi, <risa> póngale cuidado, eh, me parece muy chévere, en el mundo del entretenimiento, de pronto en otros campos es diferente, es, es, es diferente esto que te va a preguntar, de pronto en la música es diferente, pero digamos el que seas un influenciador, es el que, el que el que estés metido como en tantas ramas del entretenimiento y en este momento estés haciendo algo que es eh, eh, esta película, este tema cinematográfico, que como dices, ya no es una parodia, ya no es, digamos, que el video de Instagram para hacer reído y viralizar, sino que es un proyecto en serio. ¿Crees que eh, eh, haya gente que no lo tome en serio? ¿O que no cree, digamos, en que marco pueda actuar? Porque de pronto lo que se ha mostrado más es esa viralización de los videos eh, eh, molestando que tienen pues igual mucho tema detrás eh, ¿cómo, ¿cómo es ese sí, tema claro. sí sí claro por eso por eso hicimos este tome este reto en la película para demostrar un poco lo que yo realmente puedo dar he hecho muchos trabajos que actualmente eh, han tenido propuestas no obviamente los clips que se hacen virales míos son parodias Estamos parodiando situaciones y a nivel actoral, pues bueno, puedes, puedes divisar la comedia. pero bueno, no, no podría admirar una propuesta como tal al 100 teatral, eh, actoral, pero en la película sí pasa. Sí pasa, eh, me di la oportunidad de, de enseñar de, de qué estoy hecho, en qué, en qué me crié, en, en qué formación tengo dentro del teatro, que es una formación maravillosa para... Eh, actoralmente, y lo demostré en la película y, y bueno, hasta ahora lo he visto muy positivo en el tema de las críticas, muy positivo en el tema de la venta de la película. Eh, ha sido una locura. Día a día la venta sigue creciendo. La venta sigue abriendo picos nuevos. Es decir, la película tiene un boca a boca increíble porque está abriendo picos de venta porque atrás de la plataforma, como podemos saber de, de dónde salen las compras de Santa está abriendo en lugares donde nunca hemos llegado con las redes sociales. Eh, se está vendiendo muchísimo en estos días. Empieza a venderse como desde una semana y algo para acá en personas que en su vida han tenido interacción conmigo que no me siguen, es decir, que alguien le recomendó y solo entró a mi website para comprar la película y eh, eh, todas estas cosas están pasando, pero sí eh, eh, ahí, ahí es creo que la, la película es un buen punto para, para demostrar de qué estoy hecho en, en, en la actuación. Bueno, pues muchachos, esa es la invitación, mientras tanto vamos a hacer algo que siempre hacemos a nuestros invitados de Claro Música y son los retos del cuervo. Okay. Aquí tenemos algo muy chévere, Marco y te voy a poner a escoger hay algo que nosotros llamamos el improvisa challenge que lo hemos hecho mucho y a la gente le ha gustado bastante y los es que tenemos el improvisa challenge musical y el improvisa challenge actoral cuál escogerías el, el bueno vamos a la, el sería un reto escoger musical que no soy músico te parece o, o ¿tú qué opinas de eso? Eh, lo que, es yo, los de escoger, yo los puedo escoger, yo escoger para que ustedes lo que No, ustedes vamos, vamos, porque obviamente la gente está esperando el actoral, pero vamos con el musical, a ver qué sale. Con el musical, bueno, te voy a explicar qué es, cómo es el musical, ¿tienes acceso ahí a una pista de YouTube? Ya mismo, tengo mi teléfono. Bueno, esto es un versus, Marco, le cuidado lo que vamos, vamos okay. a pasar. Ok. Esto es un versus entre Marco y Camilo Cuervo. En cualquiera de los dos. ¿Sí? En cualquiera de los dos es un versus. Donde el público a escoger quién cree que es su ganador. Nosotros tenemos un WhatsApp donde ellos siempre escogen y todo eso. ¿Qué va a pasar? Vamos a poner una pista para improvisar. Y vamos a hacer lo que salga en esa pista. ¿Sí? Si, si Marco gana, si Marco gana, yo voy a comprar... 10 entradas para la película para dársela a mis claro parceros. Ah, bueno, ah, bueno. Si Camilo gana. Ok. Marco nos va a regalar 5 entradas para dársela a mis claro parceros. Cuenta 10, 10, 10. Si quedamos diez. empatados, quedamos empatados. Quedamos empatados. No, tú, yo regalo 5 y tú compras 5. Ok, pongo, pongo como una pista. ¿Qué, ¿Qué pongo? ¿Qué se te ocurre? Bueno, mira, lo que siempre hacemos es que lo que siempre nos ha quedado más fácil para todos los artistas, para que siempre se mira, yo sé por qué siempre suena suena ahí, ponemos pista de rap para improvisar porque sentimos que hay canciones de rap triste, que son lentas, que da más tiempo de pensar. Tú pones la tuya ya, yo pongo la mitad aquí y hacemos dos rounds. Qué vergüenza esta que voy a pasar aquí, pero créeme que era más divertido que pasar a la vergüenza aquí. Papi, chévere. Y a ver, me que haya escogido la otra. Yo pensé que iba a escoger la actoral. Ya estaba preparando mi papel. ¿Te parece esta? La que quieras. Tú solo dime cómo te, se llama para yo poner la misma. Eh, dice, olvídame, pista de rap triste. Ok, olvídame. Y guitarra instrumental. Okay. ¿En qué problema me metí? Tú rapeas, ¿verdad? Y me, está, y me, me vas a liquidar aquí. No, mami, no, no, yo te rapeo, pregúntale a Richard yo cero, yo solo lo atareo. <risa> no, bueno. Javi, estás padre, cuidado. Vamos a hacer lo siguiente, tú vas a hacer tu parte allá y después pausa, yo hago mi parte aquí para que no tengamos latencia. Sube al máximo Listo. al celu. Pero empieza tú, empieza tú, que tiene más experiencia. Listo. Vamos a hacerlo libre de lo que queramos hablar, ¿listo? Ok, ok, ok, ok, ok. Es esa, ¿verdad? Sí. Okay. Wow, qué pena esto. Aclaro antes de que empiece. Marco, vamos a quitar la virginidad para improvisar. Así oh. que voy a empezar a rapear para que tú nos regales unas boletas de martes de Bendecida. Porque yo siento caras conocidas. Esto dice así. Camilo Cuervo. Oye, Marco, me gusta. Verte crecer en la TV, tú sabes tú le metes como es, yo soy el cuervo te lo digo a ti, su merced martes de bendecida para partir como es con gente de zona y los demás influenciadores que detonan y ellos siempre lo imploran, este está subiendo como el humo. O como cerveza en el mundo Yo no sé qué estoy diciendo Tengo mucho rumbo Pero sigo aquí improvisando Marco te toca Tienes mando vamos, vamos, tú sigue tú vamos ah, sigue, ok, tú. okay. <risa> eh, tú, ah, pongo yo mi pista Pongo tu, tu pista, y claro, pongo tu pista ah. Vamos, vamos Ey <risa> son como los cantantes Ey. ¡Ey! El teatrero del flow. ¡Oh! Ahora en las redes sociales. Papi. Claro, música. Pues hacer esto? ¿Viste? Yo. Yo. Vamos a ver si pasó vergüenza. Aquí el BANA dice que me está desvirgando. Está desvirgando. Es mi ego. Pero ya a mí me había desvirgado un negro el otro día. Mi <risa> <De> casa. <risa> Seguimos aquí vacilando. El pana se está riendo, pero lo estoy intentando. Como una pista de rap de YouTube. Ay, qué pena. Dímelo, si vamos bien, dímelo tú. Yo no sé rapear, pero sé improvisar cuando actúo. sé improvisar porque en eso soy verdugo. Y ya vaya... Ah, ok, voy, voy. Mira, mi mujer me está llamando porque dije lo del negro. Era bromeando, dime. Bromeando. ¿Cómo estás de negro, mi amor. Papi, muy bien. Esto te mereció un round 2. Esto es un round 2. Bravo, dos. bravo, bravo. Pero hiciste muy bien, cabrón. Gracias, papi. No, Papi, yo esa pista soy, está chévere. Como buen actor, porque yo no soy rapero, pero siempre me gustaba ver las batallas de gallo. De... Chimba, chimba. Así donde, y no sé. Como buen actor, estoy actuando de rapero. De rapero. Chimba, chimba, chimba, me gusta. Vamos Ajá. con el segundo round Vamos con la misma pista, ¿listo? Listo. Me gustó, eso me gustó. Güey. Eso me gustó. Ok, round 2, Marco, Camilo, Cuervo, el papi lo hizo muy bien, por eso me toca convertirme en modo Saiyajin. ¡Wow! wow. Hoy, oye, Marco, lo siento por tu ano, Ay, él fue el negro que te lo siento bien bacano, oye, Marco, quiero expresarte mi gratitud, por tu tiempo, para mí eso es plenitud, mira, quiero decirte algo. Solo tres personas me han ganado en esto largo. Una se llama Farina, otro se llama una niña que decía que cantaba medio rápido y lo hacía medio clásico. Tú sabes que en esto yo tengo algo muy dramático, como el arte que tú enseñas, como lo que desempeñas. Soy el cuervo y en mi oído tengo una diadema. Oye, Marquito, tienes que meterle bien duro, porque o si no, una bendecida te paso por el muro de Miami. Aquí que la pase el bien, Rainy. Marquito, vamos a hacerle tú en Miami. Ya no sé qué más decir, empieza ahora Porque si no, no vas a ver las boletas de la gloria Son Uy. 90 dólares los que te voy a dar Para que <risa> tú gastes eso en comida, papá <risa> Bien, bien Voy, voy, voy Viene oh, el reto La respuesta <risa> La respuesta es de la, la copeluca Va, que sale, mujer? Improvisando con Camilo para oigo de mujer. Un estilo bien fino. Divina. Seguimos improvisando, Camilo, por YouTube. Vamos a decir la verdad que me lo metiste fuiste tú. Le decimos a tu mujer y a todas, tú eres de mamita, no te hagan las locas. Ay, Camilo, contaremos lo que pasamos en Colombia, me enamoraste, me dejaste loca. Pero hay que contar la verdad, Camilo, eres presumido, pero tienes aquello del tamaño de un hilo. Lo digo por lo grueso, no te me hagas el loco, tú sabes que me sacaste los gatos poco a poco, pero por el tamaño. Parecía una gaseosa y yo gritaba, pero no lo hacía por ansiosa. Ay, Camilo, vas a tener que regalar esos 90 dólares porque yo no he ido a la peluquería y tengo que arreglarme, mi amor, porque yo soy venezolana y somos como las colombianas. Arreglada, mi amor, o nada. Yeah. Yeah, De mujer te sale más el flow, cabrón. Hay yeah, más flow, hay más flow. <risa> muy bien, muy bien, me gusta que te hayas medido aquí al improvisa, Charlie, lo hiciste muy bien, yo esperaba menos. Es muy duro, muy duro, muy ah, duro. Gracias, Marcelo, gracias. Vamos a hacer algo para que esto sea decisión unánime. Ok. Parece. Vamos a dejar que Richard dé un voto, porque lo vio. Vamos a hacer okay. que, pitch que estuvo aquí grabando, que es venezolano. Y admira mucho tu trabajo. Me decías, vas a estar con Marco Música, no sé qué este es fanático tuyo. Número dos. Y vamos a dejar que los televidentes den el último. Tengo tengo, alguien, tengo, tengo aquí a mi videógrafo trabajando para que también pueda votar. Listo, tu videógrafo tercer okay, ¿Y el okay, cuarto okay, okay. se lo vamos a dejar a la gente que va a ver la nota? Bien. ¿Te parece? Okay. Bien. Listo. Entonces vamos a hacerlo como si fuera un reality de televisión. Aquí como si fuera el factor X. Espérate. Me encanta, me encanta. Un segundo. Volte. Porque volteamos la silla? Sí, la silla, claro. ¿Hay micrófono? Bueno, no hay micrófono, pero vamos a hacerlo con un mouse para hacer originales. Bueno, ok, ok. Eh, buenas noches, Colombia. Estamos en una decisión muy difícil aquí. Tenemos un gran artista desde Venezuela, Marco, y otro artista desde Colombia, menos internacional, Camilo Cuervo, que están compitiendo por el Improvisa Challenge. Según la One Hard House Cooper, votando al 3277 con el mensaje de texto Marco y el mensaje de texto Camilo, votaremos para ver quién se gana esas entradas. Así que el jurado calificador, Richard, ¿qué tienes por decir? Eh, ya llegó el presupuesto de este reality, así que... Eh, Richard, ¿qué tienes por decir? Eh, que Marco te peinó como presentador y con flow. ¡Oh! oh, okay. oh, oh. Vamos ganando. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, ya, yo ya vi que Richard está pidiendo el 50% de esos 90 dólares, ¿no? Dé sí. <risa> <Three> Richard le <ríe> va a vender los tickets y yo voy a mandar los links gratis. Richard cool. va coronando okay, ya 45 ahí. Ok, ya lo va coronando. Phoenix, tienes que dar una decisión unánime. ¿Listo? <smack> y爬, <m Miners> ah, bien, el cuervo partió. <leopard> ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué otra vez? A ver, a ver. ¿Dilo, dilo a venezolano, chamo. Bueno, el cuervo partió. Mamá, huevo. ¿Qué, qué partió. ¿Partió quién? ¿Partió el mano? cuervo, tú. Ah, partí yo, listo. Vamos con la tercera decisión, vamos con la tercera, el videógrafo. Venga, venga, papi, venga, miremoslo. Siéntate, siéntate. Ah, señor. Papi, pero ese man tiene cara de actor de la película, cabrón. No, pero él, él, es, él, él dirigió la película conmigo. Ah, bueno, ¿qué dices, papi? El Marco, afortunado. Ajá. ¿Cuál es tu voto? ¿Cuál es tu voto? Bueno, mi voto fue que el, el Marco transformista lo hizo muy bien. Ok. Sin embargo, el parcero lo hizo. ¡Ay! Esto no se puede. Lo hiciste mejor tú, chico. ¡Ay, chico, papi, chico! ¡Ay, ese fotógrafo es de esos malos en, en el equipo estaba sincero! Papi. No vuelvo a pasar a nadie de mi equipo. ¿Quién me manda de sapo? <risa> Papi, vamos a hacer una cosa. Hasta el momento vas perdiendo, pero vamos a decidir... Que sea el público. Que sea el público. ¿Listo? Ellos van a decidir sí. qué va a pasar con Marco, con qué más nos vas a sorprender. Pues el 2021 tengo... Muy importante. Colombia es uno de mis puntos principales del 2021. Porque en el 2020 yo traí una, una gira de siete, siete ciudades en Colombia la cual quedó solamente en la venta de tickets, Much muchas ciudades estaban casi agotadas, no la pudimos completar, no la pudimos hacer en el 2021, vamos a reanudar esa fecha, estamos esperando cuáles van a ser eh, todas las regulaciones con respecto a los eventos públicos, eh, obviamente las fechas irán para el primer, eh, del, del primer trimestre en adelante, cuando todo empiece a adaptarse, pero ese eh, sí está listo y está muy hablado y conversado con toda la, la, la empresa que se encarga de la gira, que el 2021 retomamos eh, la gira en Colombia, con mi show de stand-up comedy. Bueno, esperamos esas fechas ahí en las redes sociales de Marco, ahí muy pendiente de todo lo que va a pasar en sus redes sociales. Papi, pues nos encantó tenerte, nos despedimos con la despedida del cuervo, gracias por estar aquí, la pasamos muy chévere. Y Dios te bendiga, hermano, la pasé increíble, de, de, de pana, qué tremendo programa. Sí, papi, aquí nos despedimos, aquí, acá, Tim. Pégale, pégale el puño. Pégale, pégale. Por aquí. Abre okay. las alas, bro, abre las alas. Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Es un cuervo herido. Es un cuervo herido. Un cuerpo con el negro.